Amigos, esta semana estamos compartiendo este mensaje que realmente, eh, bueno, en un momento muy particular. Vemos cómo el gobierno tiene una crisis interna propia, comprada. Realmente eh, estamos muy sorprendidos y cada momento surgen nuevas declaraciones, nuevos enfrentamientos y nuevos opiniones de dirigentes que demuestran lo gran conflictivo que está la interna del gobierno, el Consejo de Ministros y el propio partido de gobierno. Y eso no le hace bien al Uruguay, porque un gobierno que discute públicamente, que sale por los medios de prensa, que se convocan a Consejo de ministros de urgencia por declaraciones del Vicepresidente de la República, que discrepan pública y privadamente el Presidente y el Vicepresidente, Vicepresidente que además ha sido puesto allí con la función de la economía y que ahora no se lo respalda con un ministro de economía que está citado en la justicia y que está siendo indagado por la justicia en calidad de indagado realmente es una situación muy complicada máxime cuando estamos arrancando este 2013 con algunos, eh, algunas señales de la economía que no van bien o que empiezan a dejar de andar bien lo cual debe preocuparnos a todos. Y cuando esas señales demuestran que la economía no anda bien y vemos que en lo político la situación es peor, realmente debemos preocuparnos. Uno se pregunta qué sería del de Uruguay si el Frente Amplio en el gobierno tuviera que administrar una crisis como la que tuvimos que administrar en el pasado. Imagínense si apenas empieza ahora a cambiar las condiciones económicas y se encuentra en esta situación no queremos ni imaginar lo que será en una crisis con las diferentes visiones y qué hay que hacer y qué no hay que hacer en momentos en los cuales hay que tener un discurso único, una unidad de acción y un plan para saber a dónde se trabaja es muy fácil siempre en política hacer comparaciones con los barcos si se está a la deriva, si se tiene el rumbo fijo y acá lo que estamos viendo que en este gobierno y en nuestro país no se sabe quién está al mando de ese barco, quién está agarrando el timón. Y vemos cómo, además, el expresidente Vázquez se transforma en una figura que, aparentemente, por lo que se ve, sigue dirigiendo desde atrás. No pagando los costos, porque no sale a opinar. Sería bueno que opinara. ¿Qué opina sobre, por ejemplo, la venida de la Suprema Corte de Justicia del Parlamento? ¿Qué opina sobre las intenciones de hacerle un juicio político? a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, que el MPP quiere promover. En definitiva, hay un montón de cosas que sería bueno que se pronunciara. Pero, sin embargo, lo que vemos es que Vázquez se reúne por un lado con Mujica, por otro con Astori, y lo que busca es tratar de componer una situación que está muy complicada. No es bueno para el país y, por supuesto, que aspiramos a que sea lo mejor para el Uruguay. No queremos que se caiga una crisis, porque además no confiamos en quienes están en el gobierno. Hasta la próxima.